Los que trabajamos en sistemas nunca estamos solos a la hora de realizar nuestro trabajo cotidiano. Contamos con la ayuda de miles de desarrolladores de todo el mundo que colaboran aportando sus conocimientos. A diario, utilizamos programas que siguiendo los principios del software libre, nos permiten trabajar con ellos, modificarlos para adaptarlos a nuestras necesidades y mejorarlo para beneficio de toda la comunidad. Esta manera de trabajar colaborativamente ha recibido el nombre de Crowdsourcing, que consiste en invitar e involucrar a la comunidad para participar de procesos que antes realizaban un empleado o un contratista. Esto ha revolucionado la manera en que desarrollamos sistemas y hoy nos resultaría inconcebible volver a trabajar aisladamente sin la ayuda de la comunidad. Y estamos convencidos que puede aplicarse a otras actividades y disciplinas. Por eso, tomamos como referencia Stack Overflow, un sitio donde los que trabajamos en sistemas recurrimos a diario para plantear nuestras preguntas y aportar nuestro conocimiento para ayudar al resto de la comunidad. Allí, las preguntas y las respuestas son votadas por los usuarios, siendo fácil identificar aquellas que resultan más útiles para la comunidad. Con toda esta experiencia e inspiraciones, decidimos desarrollar Ideas B.A., IdeasBA.org se propone ser un sitio donde todos podamos compartir nuestras ideas, reclamos, preguntas y sugerencias con el resto de la ciudadanía. Allí todos podremos comentar las ideas que se publiquen y votar por aquellas que nos parezcan más útiles e interesantes. IdeasBA hace un ranking de las ideas más votadas, por lo cual será fácil poder ver cuáles de ellas son las que han adquirido mayor interés por parte de la ciudadanía. Para poder colaborar con tus ideas, solo tenés que ingresar a ideasba.org y registrarte con tu cuenta de Twitter, Facebook o Google. Si te gusta alguna de las ideas publicadas, votala y así te aseguras que más vecinos puedan verla. Además, también podés comentarla y compartirla en tus perfiles de redes sociales. Si tenés alguna nueva idea para mejorar la ciudad, sumala. Solo tenés que hacer clic en Nueva Idea. Ideas BA te ayuda, además, a completar la información de tu idea, permitiéndote que indique su ubicación en el mapa de la ciudad y que agregue más información sobre los sitios que estás mencionando. Así tendrás la posibilidad de ver un mapa de la ciudad con la ubicación de las ideas de todos los vecinos y podrás buscarlas de tu barrio. Ideas BA es un nuevo canal de comunicación para todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. ¡Sumate y colabora con tu vecino!